¿Son verdad las exploraciones paranormales? En los últimos años se han hecho cada vez más populares las llamadas exploraciones paranormales. Son en vivos donde un equipo de exploradores entran a casas abandonadas, construcciones en obra negra, lugares históricos antiguos o cuevas y túneles, sitios desolados, etc. Con el fin de encontrar fantasmas y poder grabar. Estas transmisiones que comenzaron en Facebook y brincaron a YouTube congregan a miles de personas cada noche esperando a que los exploradores encuentren algo interesante, puedan captar algún fenómeno paranormal o se encuentren con algún peligro que haga que la transmisión se torne aterradora o impactante. Pero ¿estas exploraciones paranormales son verdaderas? Hoy aquí les voy a revelar la verdad. Hace un año incursioné en este tema para experimentar lo que estas personas realizaban y gracias a Sin Miedo Mark Cruz pude viajar por medio país metiéndonos a lugares embrujados, casas abandonadas y lugares realmente tétricos. De ahí mi experiencia y es por eso que puedo hacer este video. Quiero decirles que seré justo tanto para los exploradores paranormales como para ustedes que apoyan este tipo de actividades. Así que comencemos este video. El fin de esta actividad por lo que pude notar es entrar a cualquier lugar abandonado o histórico en donde pudiera haber fantasmas. Algunos viajan para cumplir con esto y otros solo se graban cerca de su casa. De los que yo conozco que invierten mucho dinero para cumplir con esto son el Cubo, Gerald, Voltergeist, Omar Cruz, Alberto del Arco, Ricky Velázquez, Los Mortem y Mystery World, aunque él no hace transmisiones en vivo. Y una disculpa si omití a alguno otro que no conozco. Hay algunos que solo hacen sus exploraciones cerca de donde viven, y estos repiten sus locaciones, o van a lugares que no tienen historias significativas, pero aún así van de noche por si encuentran algo. Como lo es el payaso de la Toledo, Caballero Paranormal, Santiago Moret, Edel Hernández, Proyecto de Ultratumba, Guanajuato Paranormal, o Zona Oscura, entre otros todos los mencionados más muchos que no mencioné tienen un gran mérito y es que los conozca o no yo sé que efectivamente todos se meten en los lugares abandonados de noche y para eso hay que tener mucho valor porque saben que cualquier cosa les pudiera pasar pero dentro de todos estos compañeros hay algunos que se llevan el mérito especial y son aquellos que entran solos a los lugares abandonados, es ahí donde sí pueden suceder fenómenos extraños. Cuando uno va a una exploración o a algún sitio abandonado pero va acompañado, es mucho más difícil que algún fenómeno paranormal ocurra, por lo que es aquí donde las supuestas exploraciones paranormales solo se convierten en una experiencia nocturna. Hay otros que literalmente hacen un show. Llevan camarógrafos, videntes, seguridad y es donde más supuestos fenómenos paranormales suceden. La gente no se da cuenta de que todo eso es un montaje porque solo ven al protagonista, pero no a todo el equipo que llevan por detrás, así que esas exploraciones son completamente falsas. Ya ustedes dependerá saber cuáles son esas exploraciones y quiénes son esos exploradores que hacen solamente fakes. Hay exploradores paranormales que tienen más crédito por entrar solos a los lugares. No en todas las ocasiones, pero sí lo han hecho. Y dentro de ellos están el cubo, Omar Cruz, Gerald, quienes seguramente por su gestión o energías sobrenaturales han sentido experiencias más reales, aunque no hayan podido grabarlas en cámara. Debo de confesarles que no en todas las exploraciones suceden cosas extrañas, a veces los panteones en la madrugada o una casa abandonada suelen ser los sitios más pacíficos, pero a ustedes siempre los engañan con que suceden hechos paranormales, salen monstruos, fantasmas y hasta brujas. De cada 10 exploraciones paranormales solo en 2 ocurren fenómenos raros pero no espectaculares. En tres ocasiones de 10 en donde puedan estar en algún tipo de peligro como encontrarse con vagabundos, con malvivientes, que se encuentren con la policía, o se caigan o los pique algún animal ponzoñoso. Y siete de cada diez exploraciones solo están llenas de sugestión, de confundir sonidos o crear histeria colectiva pero ningún fenómeno paranormal real, esa es toda la verdad. En cierta parte ustedes, los seguidores de estas exploraciones, tienen la culpa, porque siempre están esperando a que algo malo les suceda a los exploradores. Quieren ver fantasmas, duendes o brujas, pero eso, la verdad, la verdad, nunca sale. Y es por eso que muchos de los exploradores deciden mejor crear los fraudes sí, fraudes. Algunos actúan estar espantados mientras voces demoníacas les hablan, otros encuentran a brujas en cada transmisión, otros agregan grabaciones como risas o llantos de niños, otros dicen haber sido atacados por espíritus invisibles y otros avientan piedras para ocasionar ruidos, tirar cosas o incluso interpretar supuestas plasmaciones que terminan siendo manchas de humedad u otra cosa pero todo lo que hacen es para entretenerlos a ustedes, porque de otra forma en realidad es muy poco probable que se pueda captar algún fenómeno paranormal real. La adrenalina que se siente al ser explorador y la incertidumbre que se tiene al no saber qué es lo que va a ocurrir es una de las mejores sensaciones si te gustan las emociones fuertes. Si acompañaras a uno de tus exploradores favoritos, te aseguro que lo disfrutarías muchísimo sin necesidad de que te presentaran fakes, pero es culpa de ustedes en que cada vez les pidan más cosas extrañas y muchas más emociones fuertes a sus exploradores, algún día de estos les va a suceder algo muy malo que no van a poder remediar. La idea de que los fantasmas se encuentran en casas abandonadas, cementerios y otras construcciones Vienen a partir de los mitos y leyendas. Pero en realidad estas apariciones pueden producirse en cualquier lugar, incluyendo sus propias casas. O díganme, ¿no es verdad que muchos de ustedes han vivido experiencias paranormales en sus propias casas? Otra idea equivocada es que los fantasmas aparecen solo de noche, y esto no es del todo real. Les haría la misma pregunta, ¿a cuántos de ustedes les ha sucedido un hecho paranormal de día, seguramente a muchos. Por lo tanto, los fantasmas y fenómenos paranormales no tienen un lugar ni hora específica para que sucedan. Así que lo que vemos en las transmisiones de los exploradores paranormales es mero entretenimiento en su gran mayoría. A ustedes les beneficia porque se entretienen, a ellos les beneficia porque pueden generar ingresos. Y a un servidor le beneficia porque si alguno puede grabar algo verdaderamente real, sería maravilloso para poder investigarlo. Déjenme decirles que en algunas de esas transmisiones sí he visto algo que posiblemente pudiera ser paranormal. Y lo vi en una transmisión de Omar Cruz y también de Caballero Paranormal y no no es la bruja que estaba quemándose, no, es otro video que de verdad me ha impactado y que pienso investigar, y también me gustaría ver las mejores evidencias de otros compañeros que no se traten de fakes. Durante la producción de mi nueva serie en Spotify, Misterios Nocturnos, Tuve que realizar exploraciones e investigaciones paranormales en más de 30 sitios abandonados y embrujados alrededor de toda la República Mexicana. El link se los voy a dejar en la descripción de este video. Me di cuenta, ya como investigador paranormal, que es muy diferente al ser explorador, que hay cuestiones que ustedes no saben. Y una de las más importantes es que los duendes, las brujas, los fantasmas y los fenómenos paranormales no ocurren cuando uno quiere. Así que cuando uno va a una exploración paranormal no es obligación de que ocurran fenómenos sobrenaturales. Y precisamente se cuenta que en las entrañas de esta construcción no puedo meter las manos al fuego sobre la veracidad de mis compañeros que hacen contenido de exploraciones paranormales. Pero si debo recomendar a alguno de ellos tendría que ser indiscutiblemente a Poltergeist Oficial Irapuato. Dani y Paco se aventuran a estos lugares abandonados viviendo la experiencia y jamás he visto que intenten hacer un fake. Pronto los entrevistaré sobre su video con la supuesta bruja que grabaron en Guanajuato para descubrir si fue real o falso. En mi experiencia que tuve explorando con Poltergeist, El Cubo, Gerald, Los Mortem, El Payaso de la Toledo, Santiago Moret, Zona Oscura y Jorge Moreno. Fueron muy buenas y agradables aventuras nocturnas, pero ningún fenómeno paranormal real que hayamos podido captar. Sin embargo, explorando con Omar Cruz, sí puedo contar al menos tres muy buenas anécdotas que muy posiblemente pudieron ser fenómenos paranormales reales. ¿Por que está bien cabrón este lugar? No. Checa eso. Ay, uh, Uf, uh, no puedo creerlo, wow Entonces la pregunta es, ¿las exploraciones paranormales son reales? Debo de contestar que sí, que efectivamente son reales Porque estos exploradores van hasta el lugar Y realmente se meten a esos sitios sin saber lo que les va a ocurrir Pero también hay exploraciones paranormales que son falsas y es donde estas personas tienen que producir ruidos, hacer apariciones fantasmales falsas, ser tendenciosos y demás, volviéndose todo esto solamente en mero show. ¿Las exploraciones paranormales son peligrosas? Sí, también son muy peligrosas, por eso hay que darle crédito a todas aquellas personas que las realizan, porque realmente están arriesgando su vida. Y en cuanto a que si los exploradores paranormales son investigadores paranormales, es un tema que es mucho más complicado y yo creo que lo vamos a tener que dejar para otro capítulo. Mientras tanto, les agradezco que hayan visto este, que lo comparten, que dejen su like y su comentario. Y nos vemos cada miércoles y cada sábado aquí en Oxlack Investigador. Hay un video nuevo. Mientras tanto, vámonos todos a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde les subo contenido todo el tiempo. Mi nombre es Otto Castro. Hasta la próxima.